hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de wiki herramientas cómo hacer cosas en wikimedia hoy tenemos una invitada especial que nos va a estar contando un poco acerca de la estrategia pero eso le voy a dejar a, a evelyn que la presente eh, como siempre el chat está abierto para que nos dejen sus consultas sus dudas sus preguntas sus comentarios eh, y también les vamos a estar compartiendo los próximos encuentros que vamos a tener de acá a que terminemos el año eh, un encuentro por semana si ¿sí? la semana que viene va a venir de nuevo de que ya vino la, la, la vez pasada con el bot y por último va a estar también Esteban así que para que chequen también en sus calendarios eh, Even te pasa la palabra sí, y esos además van a ser los últimos eh, eh, dos encuentros del año que nos quedan ah, porque después empieza el mundial y empieza diciembre y nadie nos va a estar prestando atención así que eh, recién vamos a estar arrancando por ahí en febrero o marzo este con un nuevo formato porque bueno este, ya eh, en algún momento les contaremos novedades eh, pero bueno, hoy nos acompaña Ana Torres, eh, que en realidad casi que no hace falta presentarla, porque eh, todos y todas la conocen. <ríe> Ana además, este año, recibió eh, una mención especial en los premios de Wikimania, este, por todo el trabajo que ha hecho por las comunidades, y bueno, durante su, eh, <ríe> su vida laboral, digamos, se desempeña como directora ejecutiva de Wikimedia Argentina. Y hoy la trajimos a Ana para que nos cuente un poco qué es la Estrategia 2030 de Wikimedia, porque seguramente si participan en alguna cosa del movimiento Wikimedia, escucharon nombrar la Estrategia 2030 y seguramente también se habrán preguntado ¿Y esto? ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Qué se puede hacer con estas cosas? Así que la trajimos a Ana porque, bueno, obviamente eh, tiene un montón de conocimiento alrededor de la Estrategia 2030, pero además fue parte de las artífices de la estrategia. Así que, bueno, eh, eso nos va, nos va a estar contando hoy Ana un poco. Y, bueno, bienvenidísima a esta edición de Wiki Herramientas. Ay, muchas gracias. Tenía muchas ganas de venir porque ya han todo el año haciendo Wiki Herramientas y no me han invitado nunca. Así que, bueno, más vale tarde que nunca. Estoy ya ahí justito, justito antes de que empiece el Mundial que para mí es como... Como que parece como que el fin de año se está adelantando, ¿no? Porque está todo el mundo pendiente de, al menos en Argentina, ¿no? Que, que llegue ese momento. Eh, así que nada, muchísimas gracias. por invitarme Bueno, y eh, si querés empezar a contar un poco qué es, por ahí el, quizás empecemos por la parte del proceso, ¿no? O sea, Eso. ¿por qué...? se llega a esta idea de la estrategia 2030. ¿Qué, ¿Cuál es el desencadenante y, y cómo fue que se, se fue llevando adelante esa discusión? Bueno, yo creo que el desencadenante fue una decisión política, ¿no? Eh, al final, la Fundación Wikimedia estaba en un proceso de redefinir su propia estrategia, eh, que creo que, Llegó hasta más o menos, pues, hasta que se empezó seguramente el proceso de diseño de, diseño de la nueva estrategia. debía ser hasta el, Debían tener una estrategia hasta el 2016, 2017 aproximadamente. Y ahí, en una decisión, entiendo que por parte de la, de la comisión directiva de la Fundación Wikimedia y también de los directivos que había en ese momento en la Fundación Wikimedia, se decidió que en vez de ser una estrategia que ellos llevaran a cabo y que obviamente hubiera sido más sencilla de elaborar, más rápida también, ¿no? Eh, hacer algo que podía ser colaborativo, que, que, que reflejara el, los valores y la manera de hacer del movimiento en sí mismo, ¿no? Que es esta idea de trabajar todos juntos y juntas y juntes de manera colaborativa, este, de manera mucho más horizontal y que entre todos y todas y todos pudiéramos eh, diseñar una estrategia que fuera eh, realmente eh, funcional para lo que el movimiento del futuro eh, necesitaba, ¿no? Y creo que viene de ahí, porque no, no recuerdo que fuera como una decisión eh, de la comunidad en sí mismo, yo recuerdo cuando a mí me informaron sobre que se empezaba a hacer una, una estrategia y que íbamos a estar involucrados y recuerdo que fue una invitación directa de la Fundación Wikimedia, entonces entiendo que fue eh, a través de una decisión política. Después, llevo un montón de años hacer esa, esa estrategia 2030, se comenzó en el 2017 se terminó, eh, creo que a inicios del 2020, es cuando se empezaron a salir, salieron definitivamente las recomendaciones, que obviamente después yo, han tenido comentarios y, y, y bueno, otras, otras instancias de, de, de colaboración o de mejora, pero el proceso en sí mismo empezó en 2017, terminó en 2020. Y Ani, en todo eso, en, digamos, decís, empe empezó en 2017, en 2020, y todavía sigue, digamos, en, en cierta forma, eh, en una nueva etapa, ¿no? Pero esta primera etapa que vos comentás, eh, que es del 17 al 20, hasta, la, hasta las recomendaciones, eh, eh, la, digamos, cómo la comunidad pudo, digamos, participar de, esta, de, de, de este proceso, digamos, de construir lo que vos bien decías. bueno, eh, la, la intención era que sea la comunidad misma quien decida hacia dónde queremos que, que, que vayamos como movimiento. ¿Y qué son esas recomendaciones? ¿no? ¿Cuáles fueron digamos, los puntos fuertes a los cuales se arribó después de eh, tres años de discusiones que imagino que fueron eh, constantes y en muchos grupos, en diversos horarios, lenguas y con un montón de otras cuestiones ahí también a, a trabajar? Sí, o sea, la, la estrategia se dividió en diferentes fases. La primera fase fue justamente para definir una dirección estratégica, porque antes de, de poder hablar de cómo vamos a implementar algo, hay que entender o definir qué es lo que queremos implementar o qué es lo que queremos ser, ¿no? Entonces, durante esa primera fase, que yo creo que duró del 2017 hasta el 2018, eh, ponerle que en agosto, cuando estábamos en Wikimania, en Sudáfrica, ahí es cuando se definieron los grupos que iban a trabajar en estas recomendaciones futuras, entonces, yo creo que durante 2000 finales 2016, 2017, 2018, fue esa primera fase, lo que hicimos es justamente poder entender qué es lo que queríamos ser en el 2030, ¿no? Y ahí es cuando esa, surgen eh, o se definen esas dos grandes líneas, ¿no? Knowledge as a service and knowledge equity, ¿no? Que es lo que después eh, se traduciría ¿no? en, en, a nivel práctico en esas recomendaciones que se definieron a posteriori, que fue desde el 2018 hasta, hasta el 2020. Eh, en todas las instancias, obviamente, hubieron eh, como espacios de trabajo, y siempre se abrió, eh, cada una de, de, las de, de las definiciones que se iban teniendo siempre se abrió para incluir los comentarios y las opiniones de la comunidad de manera activa. Después, obviamente, eh, esas opiniones se trabajaban a lo mejor en grupos más reducidos porque hay que poder sistematizarlas y que esa sistematización se refleje en el producto final y eso se hacía a través de grupos de trabajo, pero siempre hubieron instancias de participación y que favorecían la participación activa de las comunidades. Por ejemplo, durante la fase 1 recuerdo que nuestro líder de comunidad eh, o la persona que hacía como liaison ¿no? de, de la comunidad en hispanohablante era Marco, que eh, es un wikimedista de mucha larga trayectoria que, de, de, que muy ligado, muy cercano a Wikimedia Chile, este, y, y me acuerdo que justamente, pues eso, ¿no? Él intentaba como, como desafiarnos con algunas preguntas para, para ver qué es lo que como comunidad hispanohablante queríamos del futuro del movimiento y después esos sistemas, se sistematizaba en un grupo de trabajo que, que después terminó definiendo de una manera más concreta cuál era la dirección estratégica. Y ese grupo de trabajo estaba conformado por personas representativas del movimiento de alrededor del mundo, eh, también con gente directa de la fundación que eh, acompañaba el proceso y que también intervenía eh, y formaba parte de ese proceso. Y de la misma manera se hizo, eh, se hizo, se hizo la segunda fase. ¿no? Eh, en una, yo recuerdo, no, no, no sabía decir si fue... Creo que fue en 2018, en, puedo equivocarme del año, eh, pero en una Wikimedia Summit eh, se definieron algunos de los tópicos más importantes para poder, o de los temas más importantes que debíamos tratar como comunidad y como movimiento para poder llegar a ser eso que habíamos definido como en la dirección estratégica, ¿no? Y salieron nuevo te, nueve temas importantes, creo que uno era advocacy, otra resources allocation, revenue streams, eh, roles and responsibilities, eh, diversity, o sea, un montón de tópicos eh, que después se convirtieron en lo que se llamaron los working groups, estos grupos de trabajo conformados también por gente de alrededor del movimiento, que eh, su misión era justamente definir unas recomendaciones que esas recomendaciones a posteriori también terminaron de, como, como sistematizándose aún más en las actuales 10 recomendaciones finales, ¿sí? Porque cada grupo, yo recuerdo que cada grupo... Hizo entre una media de entre 5 y 10 recomendaciones. Entonces, el primer borrador que te, tuvimos de la, de la estrategia, que no sé si todo el mundo lo sabe esto, eran como 90 recomendaciones este, y eran más de 300 páginas. Yo recuerdo cuánto costaba leerlo porque eh, fuimos a, a hacer el trabajo de sistematización todos juntos en, en Túnez, eh, creo que fue en 2019 cuando, cuando fuimos y... Nos pidieron, por favor, obviamente, que fuéramos con todas las recomendaciones leídas porque teníamos que entender qué había hecho cada una de las personas que representábamos a nuestros grupos, ¿no? Yo iba, por ejemplo, por roles y responsabilidades con dos compañeros más y cada grupo tenía tres compañeros en esa reunión. Y recuerdo que, bueno, tenía mucho trabajo también en Wikimedia Argentina, así que me las imprimí, hice un librito y me las llevé en el avión y tardé 10 horas en leer todo. Entonces, era larguísimo, era muy eran muy buenas, algunas se cruzaban y eso era lo interesante, ¿no? Que podíamos ver problemáticas muy comunes a través de diferentes aristas. Lo que veía alguien de diversidad lo estaba viendo también alguien en Capacity Building o lo estaba viendo alguien en Partnerships. Y eso es lo que después, esa cuestión orgánica ¿no? de, de cómo las habíamos construido y cómo se iban entrelazando fue lo que después derivó en las últimas 10 eh, recomendaciones. Y ahí justo eh, nos pregunta Gabriel, digamos, si estas 10 recomendaciones tienen alguna clase de vínculo, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? eh, Yo creo que las 10 recomendaciones lo que tienen es un análisis bastante eh, profundo, no quiero decir que no se tengan que revisar, sino en el momento en que se hicieron era un análisis bastante profundo eh, de la situación en la que estaba el movimiento. Y para mí el movimiento no se puede desligar de, de, de la situación del mundo, ¿no? de, de, de los diferentes eh, eh, desafíos que como mundo también enfrentamos. El movimiento es algo muy chico dentro de un contexto mucho más grande. entonces Indirectamente, claro que sí. O sea, cuando hablamos de, de diversidad lo podemos relacionar a un objetivo de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de Capacity Building también lo podemos relacionar con algunos, desarrollos, algunos objetivos del desarrollo sostenible. Porque, por ejemplo, para mí, en Argentina puede estar relacionado con educación o puede estar relacionado con cultura. Cuando hablamos de partnership, creo que el objetivo 17 también tiene relación con temas de contrapartes. O sea, obviamente, todas tienen en esencia los desafíos que nos encontramos a nivel mundial, ¿no? A nivel global, o sea, que son desafíos en agenda, pero sobre todo lo que queríamos hacer era recomendaciones que afectaran de manera directa aquellos desafíos que sí teníamos como movimiento para que a futuro el movimiento fuera sustentable, ¿no? Y eh, para vos, Ana, ¿cuáles son como...? O sea, porque está buenísimo esto que estás decir, contando vos de como del proceso de criba, ¿no? De las recomendaciones, o sea, pasaron de 90 recomendaciones <risas> A 10, pero me imagino que igual 10 sigue siendo un montón este, para tratar de enfocarse, ¿no? Y digo, para vos, por ejemplo, en tu trabajo dentro de Wikimedia Argentina o incluso en el trabajo con la comunidad, como, ¿cuáles sentís vos que son, no sé, las dos o tres más relevantes para América Latina, digamos, ¿no? o, las, o las que son una prioridad? Para mí, eh, la primera siempre... A ver, está, está puesta la primera, no de manera casual, sino justamente porque para mí, para, mí, para todos los que formábamos parte de ese grupo, considerábamos que era sumamente importante, que es la de susten sustentabilidad. Creo que esa eh, es clave también para América Latina, por algo que venimos hablando mucho en todas las reuniones que tenemos como, como región, de, de, esta idea, de esta idea, no, de, esta, de este desafío de renovar gente, ¿no? de, de, de asegurarnos que... Que los que estamos, estamos porque queremos, no porque nos, que no nos podemos ir, o sea, este, de que va a venir gente detrás que pueda agarrar eh, el liderazgo, que pueden emerger otros nuevos líderes que traigan nuevas perspectivas, nuevas miradas, qué sé yo, nuevos enfoques. Este, eh, entonces, para mí esa particularmente es prioritaria dentro de Wikimedia Argentina, tanto a nivel regional como a nivel local. O sea, cuando me preguntan eh, hacia dónde va Wikimedia Argentina o hacia dónde le gustaría... Me gustaría que fuera Wikimedia Argentina, bueno, con Coti lo hemos hablado muchas veces, no, pero esta idea de comunidad de comunidades, o sea, que que, que eso que, que la pluralidad no solo, esté, no solo esté a nivel local, sino que esta, estas voces plurales también estén en, en el movimiento Wikimedia y estén en espacios de toma de decisión y de poder dentro del movimiento Wikimedia. Por lo tanto, para mí, la renovación de la comunidad es un compromiso. Eh, después, obviamente, todo lo que tiene que ver con... Con gobernanza también me parece eh, eh, importante. Eh, creo que ahí es, este es un cambio muy significativo dentro del movimiento, eh, el poder, equilibrar más y mejor los el poder, ¿no? O sea, que, que creo que actualmente está... Eh, Bastante desequilibrado. No sé si desequilibrado, pero hay hechos que nos dan a entender que, obviamente, hay, hay desequilibrios, ¿no? Y lo que se pretendió con esa recomendación, que es la número cuatro es poder decir, bueno, ¿qué otras estructuras, qué otras maneras podríamos hacer para que el poder estuviera distribuido de una manera más equitativa? Este, pudiéramos trabajar en fortalecer un movimiento que fuera más horizontal, este, un movimiento más de iguales. Entonces, yo creo que ahí hay un montón de valores y de principios que son sumamente afines a los movimientos abiertos de que van a poder trasladarse a instancias de gobernanza, ¿no? Este, y después, todo lo que tiene que ver con capacity building, obviamente es algo que es muy, eh, está muy en el ADN de las organizaciones y las comunidades a nivel local, ¿no? El poder decir, bueno, ¿cómo incluimos más gente? ¿Cómo renovamos a la comunidad? Bueno, también parte por, o, o, o es el resultado de justamente de ese trabajo, ¿no? De, de darles herramientas a las comunidades a, a para, para que, bueno, para que puedan formar parte del movimiento Wikimedia. Y, y creo que también para la región eh, siempre ha sido muy relevante todo lo que tiene que ver con eh, eh, temas de impacto, ¿no? O temas para el impacto que es como Cómo se llama, ¿no? O sea, tenemos eh, comunidades súper pioneras a nivel temático. Bueno, ahí está Uruguay, que trabaja todo el tema de cambio climático, este, pero después está eh, México, que trabaja todo el tema de género, ¿no? Este, Colombia tiene un enfoque súper interesante con los pueblos eh, indígenas, por ejemplo, con todo el trabajo que, que hacen muchas veces con los Guayú, que están ahí en la frontera. Eh, bueno, Wikimedia Argentina ha hecho cosas, muchas cosas de derechos humanos, este... Sí, yo Chile también está haciendo muchas cosas de advocacy, o sea, creo que temáticamente eh, tenemos bien mapeada la región este, y, y que, y que las, tema, las temáticas relevantes, porque al final creo que algo que todos buscamos como comunidades a nivel regional es poder mantener nuestra relevancia para la sociedad, eh, hace que temas para el impacto o esta idea de, de, de mapear y, y, y ser temáticamente relevantes sea una prioridad para nosotras y nosotros. Eh, así que yo diría como esas cuatro. Pero algo que quiero decir respecto a las recomendaciones es que no todas tienen que ser aplicables tampoco en tu contexto local. O sea, hay muchas de las que yo trabajé. Recuerdo que yo revisé la segunda, que es la de user experience, que yo particularmente no tengo mucha capacidad para entender qué significa en términos reales eso, ¿no? Eh, pero después pensaba que eso sí era importante para un montón de, de editores o, o importante para un montón de personas de la comunidad que nos lo habían pedido, porque cuando tú leías el feedback de la comunidad, el tema de mejorar las plataformas este, o de hacerlas más amigables, para por ejemplo, para las personas nuevas, era una prioridad súper importante. Entonces, independientemente de que Wikimedia Argentina no tenga la capacidad técnica para mejorar eh, la interfaz la de, de los proyectos, Sí me parece que debería estar, ¿no? Porque al final eh, la idea es que todos, a través de lo que podamos aportar, hagamos, seamos como esa pieza de puzzle, ¿no? Hagamos ese puzzle enorme que es el movimiento que queremos ver en el 2030, ¿no? Lo mismo pasa con otras recomendaciones como seguridad. Bueno, yo puedo aportar un granito, ¿no?, al tema de la seguridad, o sea, puedo formar a mis comunidades, pero a lo mejor no tengo tanta espalda como proveer seguridad eh, como puede hacerlo a lo mejor una organización más grande. Pero sí mi granito va a aportar a eso. Entonces, yo creo que lo que hay que sacarse es un poco la presión de que tenemos que implementar la estrategia y tenemos que implementarlo todo. No. Tenemos que implementar lo que nos hace sentido en nuestros contextos locales. Puede ser una, puede ser media recomendación o pueden ser 60, ay, 60 no, 6, ¿no? O 7. Quiero decirte que, que al final eh, se trata de que sea una, eh, eso, se trata de que sea una estrategia que te, te ayude a crecer, no te ayude a, a desarrollar tu organización, tu comunidad y no que sea eh, un impedimento, ¿no? Porque te estás poniendo con mucha presión. entonces eso también es importante. Buenísimo, Ani. Eh, eh, yo te iba a preguntar un poco de esta primera etapa, porque ya que estamos hablando de, de este primer momento, porque después sabemos que ahora ya se viene otra nueva etapa con nuevos desafíos y demás. Pero cuáles eh, voy a hacer una pregunta, pero también voy a retomar una del chat así, no se me va. Eh, ¿Cuáles fueron esos mayores desafíos ¿no? que, que encontraron? ¿Y qué es lo que aprendieron también de todos? Porque me imagino que las charlas fueron, eh, muchas, eh, en, en muchos momentos distintos, eh, también como fueron, son, fueron tres años de ese proceso, eh, y, y, y pensar esta estrategia, me imagino, aparte, imaginarse a 20, 30, eh, una cosa es pensar qué queremos y después, bueno, ver cómo eso se baja a la realidad y qué es lo posible de implementarse, eh, cuáles fueron esos desafíos, y después eh, acá preguntan también por el chat, eh, desde la fundación, ¿cómo se contempla la fase, ah, esto es un poco más para adelante, de seguimiento a la implementación de esa estrategia? Eso quizás lo podemos dejar para eh, lo que se viene ahora, eh, que es la, la fase de la implementación. Eh, bueno, o sea, yo creo que el desafío mayor fue que, que hay que poner también, llegar a un acuerdo de maneras de pensar muy distintas. O sea, fue un desafío y una riqueza, porque creo que aprendimos mucho también de eso. ¿no? De, de tener, o sea, fue, una, fue una estrategia construida a través de un diálogo constante. O sea, un diálogo constante, este, de, de mucha prueba-error, este, de ceder también, ¿no? O sea, de, de poder eh, ceder, pero también creo que, que muy ubicada en muchos momentos, o sea, yo recuerdo que yo nunca perdí el norte de saber que yo era comunidad, entonces yo lo, lo que yo tenía que hacer era eh, asegurarme al máximo posible que la voz de la comunidad estuviera representada, independientemente de si yo estaba más o menos de acuerdo con algunas cosas que la comunidad podía llegar a querer, o sea, al final... Eh, mi, yo era como una representante, o, o nunca dejé de este rol de, de decir, bueno, yo le, se lo debo a la comunidad, o sea, yo estoy aquí para que la comunidad vea en esto una herramienta para su futuro, ¿no? Eh, pero sí, obvia, o sea, de vuelta, claro que hubieron eh, desafíos. Y hubieron conversaciones larguísimas este, y momentos de tensión este, y momentos de muchísima felicidad. O sea, hubo de todo porque en tres años pasan un montón de cosas y sobre todo al final, ¿no? Que es cuando, cuando qué sé yo, hay unos entregables que hay que, que hay que presentar y hay un resultado que se tiene que mostrar... Siempre es un momento de muchísimo trabajo, de muchísima atención, pero también de muchísimo compañerismo. O sea, yo recuerdo que, que hubo una conexión súper especial, no solo con los que formábamos parte de esa última fase, ¿no? Sino con toda la gente que haya participado de alguna manera en la estrategia. Eh, nos conectó de una manera muy eh, increíble el hacer este proceso. Y aprendimos un montón. Yo siempre digo que es uno de los viajes de aprendizaje más interesantes de mi vida. O sea, porque al final una cosa es hacer una estrategia vos con vos misma o con un equipo de trabajo que te conoce, que más o menos comparten hacia dónde quieren ir este, y que tienen a lo mejor unos objetivos bastante similares, que hacerlo con un montón de gente de alrededor del mundo, que es un poco lo que decía Coti antes, de zonas horarias totalmente distintas, con prioridades totalmente distintas y contextos totalmente distintos, ¿no? eh, Y eso eh, lo hizo súper interesante, súper desafiante, pero un aprendizaje enorme y loquísimo también, ¿no? Que fuimos aprendiendo de vuelta a eso, a poder mediar, a poder entendernos y a poder, eh, a poner siempre por principio que lo que queríamos todos ahí en ese particular momento cuando trabajábamos era lo mejor para la comunidad, ¿no? Lo mejor para el movimiento, que el movimiento pudiera avanzar. Eh, así que sí, eh, fue, fue un viaje intenso, pero, pero también un aprendizaje enorme. Y creo que es... Muy significativo, yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta de lo, de lo que hicimos, porque es lo que vos decís, ¿no? Es, es, es, es raro poder proyectarse al 2030, o sea, que va a pasar, de hecho, por ejemplo, algo que nadie previó, porque, no, porque nadie lo hizo, fue una pandemia que nos pasó por encima durante dos años, y eso es algo que, que nadie había visto, ni había visto venir, ni, ni, ni nos lo esperábamos, y obviamente eso cambió un montón de cosas, y seguramente... Eh, no está mal decir, bueno, la estrategia 2030 necesita alguna modificación o necesitaría re reverse algunas cosas, pues seguramente sí, porque el mundo no es el mismo que hace dos años, porque nos pasó algo muy, eh, y, bueno, muy grande, ¿no?, que nos paralizó a todos mucho en algunos sentidos y que también puso priori otras prioridades encima de la mesa y con, unas, y con nuevas, hay nuevas agendas, ¿no?, de prioridades. Entonces, seguramente hay que rever, pero esta es la mejor estrategia que pudimos hacer en un contexto que ya es pasado, este, con la gente que éramos, ¿no? Y con el movimiento que era en el 2019, que seguramente de vuelta es diferente del 2022. Este, pero sí, fue un aprendizaje eh, increíble. Me quedé pensando, ahora te paso la palabra, eh. con esto que decías, no hace falta que todos implementemos todos los puntos de la estrategia, sino que, y pensaba un poco que, que la estrategia al fin y al cabo también viene a ser un poquito eh, similar a lo que son los proyectos de Wikimedia, ¿no? Que cada uno se encuentra en algún en aspecto específico. Yo siempre pienso esto como los rompecabezas, ¿no? Algunos están más del lado técnico, otro lado del lado de eh, organizar cosas, otros están más en crear contenidos. Bueno, eh, la estrategia también tiene la amplitud necesaria para que cada comunidad pueda encontrarse cómoda, cómoda en... Los distintos roles que puede haber dentro de este de, de, de esta, de esta plana 2030. Y eso también es importante porque como comunidad de Wikimedia sabemos lo amplio, lo diversos, lo, los, los intereses inacabables que tenemos como comunidad. Entonces, dar lugar a todos esos también intereses es, es parte también de lo que somos como comunidad. No, y también se puede eh, hackear. No, que también es parte de nuestro movimiento ¿no? si, hay, si hay comunidades que encuentran nuevos significados a, a esas recomendaciones bienvenidos sean esos nuevos significados o sea, eh, de vuelta el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado las prioridades también han cambiado seguramente y, y a lo mejor hay nuevas oportunidades que están emergiendo y dices, bueno, esto, inclu no sé, esto estaría incluido en esta recomendación pero no lo veo, bueno, hackealo ¿no? o sea Súmale cosas, qué sé yo, dale un nuevo significado. Al final, eh, lo que necesitamos es eso. De vuelta, una estrategia te tiene que facilitar el trabajo, no tiene que ser eh, algo que te lo impida, ¿no? Entonces, no es una buena estrategia si te está poniendo palos en la rueda. Entonces, eh, para mí es, cada quien le tiene que dar su propio significado, cada comunidad le tiene que dar su propio significado. Lo que hicimos ahí es un poco reflejar los intereses, las demandas, las necesidades de las comunidades, eh, pero obviamente... Eh, también queremos que eso pueda ser modificable a futuro porque hay un montón de gente que no participó, porque no formaban parte del movimiento Wikimedia, que a lo mejor ahora vienen y participan y ven que faltan cosas. Porque, claro, este, no estaban ellos, ¿no? Siempre, algo que, que siempre teníamos en las reuniones y que siempre hablábamos era esta frase de, bueno, ¿quién falta en la mesa, no? O sea, podemos, con esto que estamos eh, diseñando, cubrimos la necesidad de esta gente que falta en la mesa, no sé lo hicimos lo mejor que pudimos en ese particular momento, pero a lo mejor vienen esas personas que no estaban en ese momento y te dicen, bueno, esto está faltando, bueno súmalo, ¿no? yo creo que al final tiene que ser un documento que te ayude eso, a, a, a crecer, a desarrollar a fortalecer tu trabajo a darle un sentido, una guía ¿no? para tu trabajo este, y si eso implica Nuevos sentidos, significados, este eso hackear lo que es la estrategia, pues bienvenido sea. Sí. No, igual además también es súper interesante eso que están diciendo, Ana, porque yo creo que es como un eh, fino equilibrio, ¿no? O sea, me parece que en algún punto, o sea, la estrategia, digamos, todo este proceso arrancó cuando había otra cabeza en la dirección ejecutiva de la fundación, por ejemplo, porque en ese momento estaba Katherine como directora ejecutiva, Katherine sí. Maher como directora ejecutiva, y hoy por hoy la tenemos a Mariana Skander como directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, cambió el board, cambió, cambiaron todo un montón de cosas, pero evidentemente la estrategia 2030 adquirió cierta institucionalidad dentro de la fundación incluso para que se siga apoyando digamos con recursos ¿no? y con equipos de trabajo alrededor de eso, que si no, digamos, como que todo caería en las manos de los voluntarios y las voluntarias, y eso perdería un poco la fuerza y el impulso que tiene, ¿no? Entonces, me parece como interesante que haya cobrado esa institucionalidad, pero a la vez eso también a veces entra en, en tensión con el criterio este de la flexibilidad, que es un poco lo que vos estás trayendo, ¿no? Esta idea de, bueno, hackearla, ¿no? Este, y ahí, digamos, me parece que eso conecta bien con, con esta pregunta que estaba trayendo eh, Ana desde Colombia, ¿no? El tema de, bueno, cómo se contempla la fase de seguimiento a la implementación de la estrategia, pero, además, también, como, ¿cuál es el resultado? O sea, en un escenario ideal donde decimos, bueno, ya está implementada la estrategia 2030, bueno, ¿qué pasa después? No? Eh, eh, que creo que es como un poco la pregunta también que está detrás de eso. Sí, o sea, yo particularmente sobre el seguimiento de la implementación puedo decir lo que me imagino. No sé, particu no sé en, en concreto qué es lo que está haciendo la fundación para, ver, para hacer ese seguimiento, ¿no? O sea, eh, antes, antes de que arranque, Sani, eh, o sea, usted como para hacer la línea, perdón, la historiadora acá hablando, eh, para hacer la línea, o sea, en 2020 salen las recomendaciones, sí. con esas recomendaciones se pasa se una pasa nueva a La etapa. fase de implementación, que Perfecto. claro, que la fase de implementación sería como la tercera fase, ¿no? Tenemos una fase 1 que es dirección estratégica, fase 2 que son las acciones que se deben llevar a cabo, que son estas recomendaciones para la dirección estratégica y la fase 3, la implementación de esas recomendaciones. Este, ¿Qué es la que está actualmente? O sea, la, la fundación eh, eh, lo que dispuso, ¿no? O lo que dispone particularmente es que cada una de las comunidades debe inc incorporar esa dirección, o sea, esa esas recomendaciones estratégicas, perdón, en su planificación eh, y un poco lo que decía Coti, ¿no? Ser una de esas piezas para ese puzzle grande, ¿no? Que a futuro lleve... Eh, a los cambios a largo plazo. Yo creo que lo, lo importante de la estrategia son los cambios que queremos ver a largo plazo, ¿no? Que, por ejemplo, es un movimiento más diverso, ¿no? Es un movimiento más seguro, un movimiento más sustentable, un movimiento con una distribución de poder más equitativa, este, un movimiento con, eh, con, la, con una comunidad de, de capacidades, un movimiento de aprendizaje, que es algo que a veces nos falta, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo se lee el éxito, para mí el éxito sería, bueno, en 2030 sentarnos a hacer una nueva dirección estratégica donde alguna de estas eh, resultados a largo plazo estuvieran saldadas, ¿sí? Donde a lo mejor eh, en vez de hablar de diversidad, eh, habláramos de otro, de, de, otra, de otro enfoque de la diversidad, que no habláramos a lo mejor de, de paridad, sino que habláramos de, qué sé yo de otro tipo de diversidad, puede ser diversidad por origen, diversidad económica, diversidad social, o sea, otro tipo de diversidad, este, eh, que a lo mejor no habláramos de, de comunidades inseguras, este, no sé, que a lo mejor no habláramos de interfaces que no funcionan, que al, no habláramos de que necesitamos más gente, todo eso obviamente es, son cambios enormes, hay que ver qué es lo que la fundación está midiendo como cambios que son necesarios para llegar al 2030, porque yo haría cambios secuenciales, haría, bueno, esto es un corto plazo, esto es más un escenario a mediano plazo, esto es un escenario a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor esos largo plazos se sostienen más allá del 2030 pero sí se cumplen algunas metas del, del corto y del mediano plazo. No sé, por ejemplo, las comunidades a lo mejor no las puedes eh, proteger a todas, pero a lo mejor sí hay protocolos eh, de seguridad in place, ¿no? Como diríamos, o sea, establecidos donde... Es, repartidos en todas las comunidades, las comunidades tienen claro que si se sienten inseguras tienen este protocolo que seguir y la fundación o quien sea eh, o las comunidades mismas alrededor las vamos a acompañar. Bueno, eso sería a lo mejor un resultado intermedio para a largo plazo tener comunidades eh, que se sientan seguras, ¿no? Entonces, no sé cómo la fundación está midiendo este mediano o estos escenarios posibles para el 2030 y qué es lo que se va a medir. Yo particularmente en Wikimedia Argentina sí intento eh, establecer como estos escenarios de, de corto, mediano o largo plazo, para ver si mis, eh, ¿cómo se llama esto?, si mis actividades, si lo que yo propongo, si mis proyectos, si llevan a poder eh, eso, participar, ¿no? o formar parte de ese resultado final que queremos ser, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, si hago cosas de, oh, no sé, programas de capacitación, este... Eh, lo, que, lo, que, lo que mido no, no es tanto a lo mejor la gente que participa sino la gente que aprende si se aprende o no se aprende en esos espacios ¿no? o sea, porque a mí lo que me interesa al final es que Wikimedia Argentina sea un nodo de aprendizaje ¿no? o sea, donde la gente escoja Wikimedia Argentina porque eh, hay cursos gratuitos de calidad este, que le sirven para, para, para su trabajo eh, eh, cotidiano y para mí eso es una manera de contribuir a que el movimiento sea un movimiento de aprendizaje entonces Particularmente la fundación, no sé cómo lo está haciendo, nosotros lo hacemos un poco así, ¿no? De poder eh, ver cuál es el resultado final y ver eh, qué otros resultados intermedios hay y ver cómo contribuimos a ese resultado final, pero ese sería como, mi, como, como lo que yo me gustaría ver a futuro en una nueva estrategia, ¿no? Que fuera una estrategia 2.0 mejorada porque justamente hemos alcanzado alguno de los resultados que esperamos, ¿sí? Bien. Y, y esta fase ahora de implementación, como dijiste, bueno, las recomendaciones estuvimos trabajando, haciendo reuniones, justo se cayó el perro, así que puedo eh, seguir preguntando. Eh, en, en, en, la, en la fase de las, de las recomendaciones estaban como los grupos de trabajo y demás. Y en esta nueva fase que es de implementación, más allá de que cada comunidad está llevando eh, a sus territorios o bajando también estas recomendaciones, como vos decías, eh, y como vivo año a año, eh, la, la planificación de Wikimedia Argentina está atravesada completamente por las re recomendaciones y por estos puntos que consideramos importantes para nuestro contexto y para nuestro territorio. ¿Qué otras acciones o cuáles, digamos, qué, qué es lo que se está haciendo en este momento... Eh, para continuar con este proceso. No sé, se me ocurre lo de la carta del movimiento, el código de conducta, si son parte, digamos, de este proceso y si puedes, como contarnos un poco. Sí, sí, hay como algunos procesos que son compartidos, ¿no? Que están abiertos y que son compartidos y que nos afectan a todos de manera global. Como puede ser esta idea de la carta del movimiento, ¿no? Que, que es esta carta de principios, valores, roles y responsabilidades del, del movimiento a futuro. Eh, que se está llevando a cabo, que se está escribiendo, que hay un equipo, un equipo, un grupo de, de personas de la comunidad que fueron votados, eh, algunos escogidos también por propios miembros de la comunidad y que están trabajando para que eso sea una realidad. Creo que el cronograma que tiene encima de la mesa es hasta 2024. Este, y después cada, yo siento que cada comunidad y cada región eh, está identificando cuáles son sus eh, recomendaciones prioritarias y está implementando aquello que les, es prioritario y que les hace sentido en cada uno de los contextos. O sea, por ejemplo, hay hubs súper avanzados en Europa. Que sé yo, Wikimedia Europa parece que ya es como una realidad bastante hecha. Este, sí. Ahí hago un asterisco porque para quienes, para, si puedes decirnos un poquito más qué son los hubs, porque, o a, a qué tipo de recomendación hacen la noción para también los que vienen escuchando, porque para los que no están tan empapados en la, en la estrategia y demás, y también hacer una nota de color que esta carta del movimiento vendría a ser como una constitución, eh, Ani ahí, como corregime si no, eh, donde... Eh, se hace una declaración de principios y de valores de, de qué es, ¿no?, el movimiento wikimedia Sí, y de roles también, ¿no? O sea, quién, exacto. Eh, mira, un Hub, eh, no voy a ser yo que, el que lo, la que lo defina, así que lo voy a definir a mi manera, porque todo el mundo está como buscando la definición de los Hubs que nadie ha podido hasta ahora como encontrar una decisión que sea común, lo cual particularmente a mí me parece que es correcto, pero bueno. Sé que el movimiento está como muy interesado en encontrar como esa definición, pero lo que se buscaba con los hubs era eh, poder institucionalizar estructuras intermedias que fueran cercanas a las comunidades, estructuras de gobernanza, no de gobernanza, estructuras, porque pueden ser de gobernanza, no de gobernanza, pero estructuras intermedias que fueran funcionales a las comunidades para que las comunidades tuvieran recursos a su alcance de una manera muchísimo más cercana. ¿sí? O sea, la imagen o, o la idea que yo tengo dentro de mi cabeza de lo que era un hub era bueno, actualmente tenemos a la Fundación Wikimedia que provee recursos, por ejemplo, ¿no? y las comunidades a nivel local. Bueno, eh, el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios vectores de la Estrategia 2030, lo que viene a definir es que, bueno, las comunidades eh, deben poder eh, eh, influenciar en cada una de las decisiones que se toman si son directamente afectadas, ¿no? Es como el principio de subsidiariedad política. Este, y a veces... Hay como muchísima distancia. Ahora la, la fundación está en un proceso de regionalización, pero eso no está tan presente hasta hace dos o tres años. Entonces, había muchísima distancia. Entonces, lo que pensábamos era, bueno, eh, bueno, que haya una estructura intermedia que hable nuestro idioma, este, qué sé yo, que, que, que entienda muchísimo más y mejor nuestros contextos, este, que pueda... Eh, otorgar los recursos necesarios, no hablo solo de los financieros sino los recursos necesarios para que las comunidades puedan ser autónomas, su, eh, sostenibles, este, se puedan desarrollar y crecer como quieran eh, y como necesiten en, en, a nivel local, ¿no? O sea, poner la comunidad en el centro, las comunidades locales en el centro, no tanto las, las grandes organizaciones que quedarían más en la periferia, sino las comunidades en el centro. Entonces, es, estos hubs venían a, a poder dar ese apoyo este, para que las comunidades se desarrollaran acordemente a sus necesidades eh, en los contextos locales. Eso siempre fue mi, lo, mi lectura. Después, de vuelta, las lecturas son múltiples porque las personas somos distintas y porque los contextos también te van dando nuevas lecturas. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, el, esta idea de los hubs, ¿no? Que en, en Latinoamérica todavía estamos como pensando, investigando, viendo, discutiendo si nos sirve, si no nos sirve, hacia dónde vamos con ello. Bueno, hay otros lugares, otras regiones que están mucho más avanzados. O sea, por ejemplo, eh, Wikimedia Europa se está constituyendo, o creo que ya se constituyó, no sé cómo, cómo está, pero está en, en, en una etapa bastante avanzada, pero que recoge el trabajo que los países europeos vienen haciendo hace años. Ellos hace años tienen como una alianza de trabajo en advocacy, porque tienen la Unión Europea ahí, y porque todas las políticas que salen de la UE les afectan de manera similar a un montón de países, y bueno, eso lo están institucionalizando eh, por múltiples razones, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo también, porque creo que... Eh, esto no lo sé, pero es lo, lo que pienso yo, creo que una organización como Wikimedia Europa en un parlamento europeo tiene más peso que a lo mejor, no sé, ir como persona única, ¿no? Hablando en nombre de un montón de países. Yo creo que, que en ese sentido es inteligente, eh, pero bueno, de vuelta, le dieron forma a algo que ya venía funcionando de hace un montón de años, al menos desde que yo estoy, ese grupo existe y hace nueve años que estoy, entonces hace un montón. Después están los de C, ¿no? que son los de Europa del Este, que, bueno, también tienen como, como trabajo eh, muy eh, definido entre ellos, vienen trabajando y colaborando desde hace un montón de años, y sé que también estaban avanzando en ese hub. Eh, están los de ECAP, que empezaron muy, muy, muy fuerte en el desarrollo de ese hub, no sé en qué estado está, pero también tenían como esa, toda esa intención. Creo que están los del de Este de África, que también estaban como en... En, con idea de, o sea, como que eso es una de las recomendaciones que parece que tiene como más, que más resuena eh, dentro del movimiento Wikimedia y que mucha gente está, o muchas comunidades están intentando implementar. Eh, Así que sí, a nivel internacional hay cosas de vuelta que, nos, que, que, que son un paraguas y con la, que requieren la discusión de todos y todas porque nos van a afectar en algún punto a todos y todas, como puede ser la carta o, por ejemplo, a, nivel, a niveles regionales, pues, estas nuevas estructuras, que es la, la recomendación número 4. Eh, y después yo creo que todas las otras son más, más a nivel individual. O sea, obviamente hay cosas que nos pueden afectar a nivel global, no sé si hay algún cambio en el fundraising, bueno, está claro que nos va a afectar, si hay un cambio de user ex, del, del UX, ¿no? de todo lo que tiene que ver con User Experience, nos va a afectar, de hecho ya hay algunos cambios ¿no? y, y las comunidades, bueno, afecta directamente a las comunidades. Este, eh, después hay algunas más operativas con Capacity Building que a lo mejor son más locales. Yo creo que al final lo importante eh, es que todas y cada una de ellas tienen algo común, que es esta idea de la comunidad en el centro, y que cualquiera de las decisiones que se tomen respecto a cómo implementar cada una de estas, eh, de estas recomendaciones, tienen que tener en cuenta el, eh, sí, el, la voz de la comunidad. Entonces, yo creo que, que, que eso es lo, de lo más relevante. Y ahora yo quería volver un poco sobre esta cuestión que mencionabas vos, digamos, como lo de comunidad de aprendizaje, ¿no? Porque me, me, me, me queda un poco ahí dando vueltas porque yo creo que, o sea, si uno analiza un poco, digamos, como lo que está pasando en la región, yo creo que la región está tomando bastante más esta cuestión de, bueno, de cómo aprendemos colectivamente, ¿no? Y, y, y qué aprendemos y cómo lo aprendemos. Y ahí, digamos, eso también se vincula un poco con esta cuestión de, de gestionar el conocimiento interno, ¿no? Que es una de las recomendaciones de la Estrategia 2030. Y yo creo que ahí está bueno como preguntarte a vos, ¿no? O sea, si vos sentís que efectivamente, si ha habido aprendizajes, o sea, sí, me imagino que la, la, pregunta, la, la respuesta a eso es sí, digamos, ¿no? Pero, este, o sea, ¿cuáles han sido como los aprendizajes en el último tiempo que también dieron origen a la Estrategia 2030? Porque, o sea, vos como comentabas un poco, que, bueno, la Fundación Medio que decidió iniciar este proceso para no hacerlo solos, pero también me imagino que hubo algún aprendizaje que, que dijeron, no, bueno, vamos a hacerlo también porque aprendimos esto, digamos, ¿no? Y, y, ¿Y cómo se han visto reflejados esos aprendizajes, tanto en el proceso de elaboración como de implementación de, de, la, de la estrategia? ¿Y qué falta? Porque yo creo que ahí es donde está el gran interrogante, ¿no? Sí, bueno, yo antes de eso quiero decir que, que, algo que siempre digo, ¿no? Que este es un movimiento que, que trabaja con el conocimiento, pero que comparte muy mal el conocimiento, y eso es súper extraño, este, porque en un movimiento donde el conocimiento es algo tan central, después a la hora de transmitirlo, de compartirlo, de abrirlo entre nosotros, eh, a veces ha sido muy complicado, o incluso no lo hemos hecho, o sea, y eso... Y pasan cosas como las que hemos visto múltiples veces, ¿no? De que reproducimos proyectos, este, que se gasta la misma cantidad de plata en un lado y otro para hacer las mismas cosas. O sea, no hay como, como una base de datos tampoco centralizada de, qué sé yo, de las comunidades que existen, cuáles son sus proyectos prioritarios, este, no sé, sus, sus contactos, este, dónde, está cada, dónde está quién, o sea, a quién contactar cuando necesito algo de alguien. O sea, no, al final... Eh, bueno, es un movimiento y tiene como unas características muy particulares del movimiento, pero tenemos cierta estructura y tenemos cierta organización también porque las comunidades en algún punto están medianamente organizadas y nos hemos mantenido en algunos aspectos muy a nivel de lo que es un movimiento, que es esta idea de, eh, bueno, hay mu muchos movimientos que están organizados, ¿no?, también, pero, pero esta idea de, de las relaciones informales, ¿no? Eh, o sea, te transmito conocimiento porque te conozco, porque te conozco y sé que si te pico la puerta me la vas a abrir y me vas a ayudar. Este, y eso es algo muy, muy curioso en, en el movimiento Wikimedia. Eh, primero porque eh, previene el aprendizaje, sin más aprendizaje, ¿no? O sea, a mí me, yo estoy segura de que en los últimos nueve años he aprendido mucha gente, pero podría haber aprendido mucha más gente si lo hubiera sabido. Pero como no los conozco... No sé, no nos encontramos en, las, en, las, en los eventos. Este, no todo el mundo viaja cuando hay cuando hay eh, conferencias. Viajamos algunos privilegiados este, y hay muchísima gente que se queda en terreno que es buenísima y que y que no las conozco y entonces eso hace que no tenga la, no, no haya tenido la oportunidad nadie me ha facilitado el poder aprender de otros, ¿me entiendes? Y esto es súper triste, sobre todo en un movimiento de vuelta donde el conocimiento es tan tan central. Eh, yo creo que lo que más aprendimos, y yo creo que la Fundación también aprendió, yo no sé por qué decidieron eso en, en ese momento, eh, el poder hacer una estrategia colaborativa, me refiero, pero creo que sí se sabían que, que la comunidad era algo central. Y sí es verdad que creo que la Fundación venía de un periodo donde a lo mejor la comunidad no era tan central, este, porque antes de estar a Catherine estaba, estaba Laila, no, no, no conozco muy bien lo que pasó en ese periodo, pero bueno, hubo un cambio grande cuando entró el Catherine, que se tenía una mirada muchísimo más enfocada a la comunidad y, y, y bueno, y a atender las demandas y necesidades de la comunidad. Creo que no hay que subestimar nunca en el movimiento web media el poder de la comunidad, lo hemos visto en múltiples, eh, en múltiples ocasiones y está buenísimo que sea así, es que debe ser así. Eh, y creo que lo que aprendimos mucho es eso, ¿no? A, a no perder nunca de vista... Eh, qué era lo que la comunidad y nuestras contra... cuando por comunidad hablo por por algo muy amplio no nuestra comunidad como comunidades de los proyectos comunidades eh, organizadores del movimiento este contrapartes o sea qué era lo que estábamos necesitando para que el movimiento fuera mejor básicamente entonces yo creo que el mayor aprendizaje que tuvimos eh, fue ese no esta idea de que hablamos también en Wikimedia Argentina mucho de nada de la comunidad sin la comunidad bueno esto. Y por eso tardamos tres años, o cuatro, ¿no? no me acuerdo cuántos fueron, porque si lo hubiéramos hecho entre diez, ¿no? Bueno, seguramente hubiera sido, hubiéramos tenido un año, o dos años, no sé, o un año y medio, porque te sentás con los diez, y sí, hay diálogos, y tensiones, y diferencias, pero a un punto te vas a encontrar. Pero no fuimos diez. O sea, al final, los, los writers que se llamaban, ¿no? Los que escribimos las recomendaciones, sí, fuimos diez, ocho, seis, a veces tres, a, a unas, en algunos periodos, o sea, Fuimos un grupito por el de 10, sí, pero llevábamos el bagaje, y el, no el bagaje, sino llevábamos el, el contenido de cientos y cientos y cientos de personas, porque ya los grupos de trabajo éramos un montón. Entonces, yo creo que lo que lo que aprendimos fue eso. Este, y, y lo que tenemos todavía que aprender es, bueno, cómo nos conectamos mejor, cómo, cómo compartimos mejor el conocimiento, este, cómo, sí, cómo... Sí, ¿cómo, cómo aprendemos mejor los unos de los otros. Creo que eso es todavía un pendiente muy importante en el movimiento Wikimedia. Porque esa recomendación que señalaste, yo me acuerdo cuando, cuando la pusimos, que un día hablando, no sé si fue con, con alguien de mi familia, no me acuerdo, yo me acuerdo que estaba en España y me decía, pero esto es muy básico, ¿entendés? Esto de compartir, ¿entendés? O sea, es una, son, una, son un movimiento enorme de un montón de comunidades. Bueno, pues eso es tan básico no estaba. Y, y me acuerdo que no estaba... Y no está estaba, y, y estaba identificado en un montón, en múltiples recomendaciones de los grupos, esta idea de, bueno, tenemos que poder compartir mejor, tenemos que poder eh, eso aprender los unos de los otros de una, mejor, de una manera muchísimo más orgánica. Yo creo que ahí la Fundación está haciendo algunos pasos más allá de lo que nosotros podamos eh, hacer desde lo local, que yo creo, por ejemplo, a nivel regional, que... Trabajamos muy bien juntos, nos conectamos un montón, o sea, eh, yo particularmente tengo esta mirada de que todo lo que yo hago es de todos, o sea, que, que no tengo ningún tipo de problema y creo que eso es recíproco porque también lo siento así de, de todas las comunidades que tengo a mi alrededor, creo que es una región muy solidaria en ese sentido, pero por ejemplo ahora la, la fundación está haciendo esto del exConnect eh, de, a través de, de, de Jessica Stevenson creo que se llama, que, que es este programa... Donde, donde, bueno, se conecta gente ¿no? y, y les ayudan, o no les ayudan, sino que hay capacitaciones que también puedo tomar yo, puede tomar cualquier persona, este, y bueno, y son súper interesantes y creo que eso es algo que, que no era tan, eh, o sea, que no, está, que no era tan así, o sea, parece una obviedad, pero no, no existía un programa de esas características, eh, bueno, entonces yo creo que, que estamos dando pasos, a lo mejor eh, los deberíamos haber dado muchos años, pero eh, pero que, bueno, estamos, lo estamos adelantando ahora, básicamente. Y... Ahí. Vale, vale, okay. vale. Bueno, no, que algo que me quedé pensando, que también esto de, de, de compartir y de tener espacios, esto, no sé, recuerdo cuando ingresé al movimiento que me parecía que era algo que nunca iba a entender en mi vida porque es todo tan grande y hay tanta gente y hay tantas cosas para entender que, que mm que nunca se acaba, eh, van cinco años y sigue digamos apareciendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo, eh, eh, es verdad que, que a veces costaba, o por lo menos a mí me costó al principio, porque también hay algo de, de, de, de, de la persona nueva que no conoce a las otras personas, de bueno, ¿a, a quién puedo molestar? ¿no? Porque es esta idea de molestar, aunque después ya sabemos que no nos molestan, que es bienvenido, que todos estamos como para dar una mano y demás pero que al no tener ese punto de referencia o al no tener ese mapa de eh, con quién puedo hablar, se hace más difícil. Entonces, también este punto de, nada, de compartir conocimientos es sumamente importante y, y, y una clave también para aquellas personas que son nuevas, que se están incorporando al movimiento, que de repente tienen que aprenderse, aprenderse ¿no? Eh, tienen que eh, para empezar a participar o quieren empezar a participar de una estrategia que ya lleva eh, cinco años en desarrollo, y que no se sabe por dónde, ¿no? Entonces, también eh, la, la importancia que tiene esto para la incorporación de esas nuevas voces, que también es algo que estaban planteando para la sustentabilidad a largo plazo del movimiento, ¿no? Como, eh, creo que ahí es... Eh, sí, sí es... total. Y el movimiento, igual que, no, igual que no comparte aprendizajes o que compartimos aprendizajes muy mal, eh, el onboarding es peor todavía, o sea, yo creo, ¿no? O sea, es inexistente. Yo siempre pienso... ¿Qué suerte tuve? Porque yo creo que yo me sostuve en el movimiento Wikimedia. Si yo hago una reflexión crítica de por qué me quedé, me quedé por la gente que me sostuvo. Porque a mí me costó mínimo un año entender qué era todo esto. Entender de qué iba este tema, este, cómo podía yo aportar de una manera proactiva con mis conocimientos previos, este, qué enfoque le podía dar. Y yo me pude sostener porque detrás tenía Wikimedistas de muy largo recorrido este, que me iban como apuntalando un poco, ¿no? Y que me iban guiando mi proceso de aprendizaje, pero yo me imagino a alguien que llega nuevo, que se emociona, que no sé, que edita Wikipedia porque le gusta, que se emociona con poder con, eh, generar una pequeña comunidad y de repente, no sé, lo reconoce y le dicen, bueno, suerte, porque es un poco así. ¡Ostras, qué hago, no! ¿Qué haces? O sea, ¿cómo...? No sé, ¿cómo, cómo, qué, qué haces después, ¿Qué, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, dónde puedes acudir, con quién puedes hablar, con quién no puedes hablar, ¿A qué, qué puedes pedir, qué no puedes pedir. Hay todo una, un desconocimiento que, que hace, eh, bueno, que para mí es una barrera enorme, y que hace al final que los que nos queremos seamos los que ya estamos dentro de la dinámica. este De vuelta, yo, Ana, si no hubiera tenido ningún acompañante... El primer año me hubiera quedado, a lo mejor no, a lo mejor en algún punto hubiera tirado la toalla y hubiera dicho, mira, yo esto no lo entiendo, no sé, esto es para, qué sé yo, para otro tipo de gente, otros intereses, no sé, mejor me, me hubiera ido, me hubiera parecido muy, muy simpático y chao, eh, pero creo que eso también es un problema enorme, o sea, en las regiones a lo mejor donde nos, nos vamos conociendo todos apuntalamos por inercia, ¿no? O sea, alguien nuevo sube y bueno... Contactas, este, si necesitas algo, aquí estoy, este, qué sé yo, le vas preguntando cómo están, pero yo estoy segura de que hay un montón de comunidades que, que lo han hecho por mono, o, o comunidades que nacieron y que, se, y, y que después se, se cayeron porque, porque no hay nadie que te esté acompañando, y yo creo que ahí tenemos muchísimo más que hacer en este sentido, pero muchísimo más que hacer, o sea, de vuelta, igual que no hay un protocolo para, para cuando a lo mejor tienes o al menos yo lo desconozco, a lo mejor sí hay, pero igual que yo desconozco si hay un protocolo para si te sientes inseguro o si te pasa algo o qué sé yo o si o si te amenazan, ¿no? O sea que muchas veces nos ha pasado en Latinoamérica que cuando ha pasado algo así al final son llamas a tus compañeros de al lado que tampoco es que puedan hacer mucho, pero es como una especie de soporte moral. Igual que no hay eso, o desconozco si lo hay, tampoco hay un protocolo de, de, de bienvenida, no sé, algo básico donde digas, bueno, eh, no sé, te reconocen como comunidad, bueno, este es un curso que puedes hacer, no sé, de la historia del movimiento Wikimedia, este, este es otro curso que puedes hacer sobre, eh, bueno, cuáles son los recursos a los que puedes acceder, este es otro curso que te pone, no sé, o, o todo el mismo curso, no hace falta hacer 50, ¿no? Pero, que te hace un mapa de los actores? ¿Quién es quién? Bueno, ¿dónde estás ubicado? ¿En Guatemala? Bueno, pues mira, en Guatemala, en México tienes a esta persona, en qué sé yo, en Salvador tienes a estas chicas, este, en Colombia está tal, no sé, en la fundación puedes hablar con tal, o sea, algo, y eso no existe, y es rarísimo que no exista, ¿no? O sea... Eh, bueno, bueno lo empezamos es? No, pero no sé si están de acuerdo, o sea, pero pasa un montón sí. Bueno, yo creo que estamos tan de acuerdo que esta fue la razón por la cual empezamos Wiki Herramientas. O sea, sí. <ríe> en realidad creo que parte de, de eso, o sea, hay obviamente como un, una parte de Wiki Herramientas que es un poco más técnica, este, que tiene que ver con, bueno, aprender a utilizar herramientas dentro de las plataformas, pero me parece que tiene que ver con que, bueno, o sea, muchas de las conversaciones que venimos teniendo tienen que ver con esto, ¿no? Con cuestiones más... Estratégica, si se quiere, o más de organización del movimiento, no sé, cuando la tuvimos a Mercedes para que hablara de los fondos, o incluso cuando vino Luis para hablar del tema de los bibliotecarios, ¿no? O sea, eh, eh, creo que hay algo de eso que reconocemos. Me parece también que eh, eh, nos estás dando con todo, Ana, en el sentido de que, o sea, eh, yo, yo, encima que te lo diga yo que soy la persona más autocrítica y pesimista del mundo, eh, pero creo que este desafío que estás como encontrando vos del tema de la gestión del conocimiento interno, en realidad es un desafío que todas las organizaciones tienen. Eh, lo que pasa es bueno, en algún punto si uno ve a la comunidad Wikimedia y dice, ah, hace 20 años que estamos haciendo esta, esta, esta cosa. Pero bueno, no sé, si lo comparás con, qué sé yo, Greenpeace, que llevan haciendo esto de los años 70, obviamente uh -huh. hay, hay como algunas cosas que ellos ya han resuelto porque hace muchos años que están en el juego, digamos, ¿no? Y que me parece no hay, que... El, el, no, y que hay un desafío sí. enorme en ver cómo se puede resolver eso de una manera horizontal. O sea, porque, porque yo creo que muchas de estas organizaciones a lo mejor tienen una gestión interna de conocimiento mejor, pero porque son más verticales. Pero nosotros no queremos renunciar a esa horizontalidad, porque eso es uno de nuestros valores, ¿no? O sea, uno de los valores del movimiento Wikimedia es que independientemente de, de si escribís de trenes como si participas organizando el movimiento Wikimedia, tu voz es igual de valiosa y tu voz la, se necesita, ¿no? O sea, esta idea de, yo me acuerdo cuando hacíamos la estrategia de decir todas las voces son necesarias y las necesitamos independientemente si son, eso, antagónicas. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos y creo que es uno de los motivos por los cuales eh, no se ha podido dar una estructura, se ha podido estructurar más esto del conocimiento porque estoy segura que muchas veces esto se ha pensado no que de repente nosotros fuéramos genios sino es porque no hemos eh, el movimiento nunca eh, ha pasado por encima de esta horizontalidad nunca ha querido eh, ceder esa horizontalidad y está bien entonces yo creo que el desafío es mayor que una organización común porque a ver, si hay una vertical, si hay una bajada vertical es mucho más fácil eh, gestionar el conocimiento interno ¿no? creo que acá es una cuestión de eso, ¿no? De, de, de cómo manejar el conocimiento en, en organizaciones que son muy horizontales este, y muy diversas también, ¿no? Sí, bueno, ahí también, claro, pensando en eso también se puede ver como en otros movimientos, ¿no? O sea, Greenpeace es el ejemplo de ONG quizás, pero también uno podría pensar partidos políticos, ¿no? O sea, que sí, igual tienen ese elemento de la verticalidad, pero hay algo más de la transmisión horizontal, ¿no? Pero yo creo que en eso también me parece que algo que es fundamental es también... O sea, creo que el, la, la, la comunidad y el movimiento ha cambiado mucho y también en ese cambio, una de las cosas que, en las que antes como casi que había una fe ciega era la idea esta de la documentación, ¿no? Bueno, listo. O sea, si querés aprender cómo funciona Wikimedia Commons, anda y leete eh, 50 páginas en inglés escritas sobre la documentación de Wikimedia Commons, ¿no? Y yo creo que una, una de las cosas interesantes al poner este tema en, en el centro de la estrategia, eh, también es como dónde vas a poner el foco, digamos, ¿no? Porque yo creo que lo que necesitamos no es más documentación, sino que en realidad tenemos que entender que, bueno, la la, o sea, la, el aprendizaje es como una dialéctica, digamos, ¿no? O un diálogo, perdón, en realidad. Es un diálogo entre, sí, la escritura, la documentación, tener cosas escritas, tener procesos establecidos, pero lo fundamental es la gente. O sea, vos aprendés porque hay una comunidad, digamos, ¿no? Y aprendés porque hay gente detrás de los aprendizajes que los puede transmitir efectivamente. Y, y no perder el foco en, en eso también, ¿no? Porque eh, sí. una a veces se cansa de repetir las cosas, pero dice, ¿cuántas veces más voy a repetir este aprendizaje? Pero no importa, o sea, hay que repetirlo todas las veces que sea necesario porque, como decía una grande de la televisión argentina, es de, el público se renueva. Bueno, y para mí uno de los grandes desafíos es también... Ver cómo, eh, sí, cómo, cómo salvaguardamos el aprendizaje que ya está dando vueltas para que no se quede y se vaya con las personas. Que esto también es algo que pasa mucho en el movimiento Wikimedia, ¿no? Porque de repente hay alguien que se cansa porque, bueno, en la vida te puedes cansar de todo, te vas y a lo mejor eh, la reacción que tenemos es ¡Ostras! Es que sabía, sabía todo aquello, es que, no sé, puso en marcha aquello y ahora no sabemos. O sea, eso siento como que no somos buenos tampoco en como en salvaguardarlo, ¿no? Y, y en, en que sea un aprendizaje más distribuido. No sé si, de vuelta, no sé si necesitaríamos hacer como más clínicas de aprendizaje o, o qué sé yo, o, sí, o, o ver, ¿no? O, o, un poco lo que están haciendo ustedes ahora, vosotras, ¿no? Con wiki herramientas, que estaba pensando mientras lo decías que estaría bueno a lo mejor como cortar los videos y hacer como, como un video de algunas cosas para que después se lo podamos pasar a la gente esto nueva que viene, ¿no? Pero creo que, que hay como mucho aprendizaje y también en el movimiento Wikimedia que se va con las personas que, que se marchan, siempre, en todas las organizaciones pasa, obviamente, no somos exclusivos, ¿no? También lo que decías, vos en un partido político quitas a alguien y también se pierde mucho, pero, bueno, no está de más pensar, bueno, ¿qué podríamos hacer al respecto de eso, no? Porque, o cómo se podría distribuir mejor. Eh, así que sí, sí, es un desafío eso. Bueno, nos queda un minuto. <risas> Así que no sé si querés hacer como alguna reflexión en este último minuto o... Pues no sé, no. Eh, no, Yo lo único que quiero decir es que, es que al final esto es el resultado, es el producto del de, de, de, trabajo de, de muchísimas, muchísimas personas. Muchísimas personas que seguramente... Eh, que yo, A lo mejor no nos volvemos a cruzar nunca más, ¿no? porque fue muy circunstancial y también muy mágico que pudiéramos hacerlo, eh, pero que siempre hubo muchísima voluntad, este, de vuelta muchísima, eh, ahí dice algo Titi, bueno, eh, muchísima voluntad, muchísimas, eh, ¿cómo decirlo, no?, muchísimas ganas de poner a las comunidades de vuelta, eso, en el centro, este, de cuestionarnos mucho, había muchas cosas que eran, no dolorosa, sino pero te sentías como, wow, no hemos avanzado nada en esto, y había que poder asumir también esa realidad, porque al final una estrategia una estrategia es cuestionarse. O sea, es, es cuestionar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y hacia dónde quieres ha llegar con lo que estás haciendo, y, ¿no? ¿Y, y cuál es el camino que vas a trazar para, para hacer eso. Entonces, un, una estrategia es un cuestionamiento constante. Y también hay que ser valiente para hacerlo, ¿no? Para hacerlo de manera colaborativa, cuando sabes que vas a tener de vuelta muchas miradas antagónicas, muchas miradas dis dis dis dispares, ¿no? O sea, al final también había como... Como, como una crítica directa, no directa, pero como una crítica al trabajo que estábamos haciendo porque se habló de afiliados, se habló de comunidades, se habló de proyectos, se habló de la fundación, se habló de las otras organizaciones más grandes, se habló de, de, de cosas que podían ser incluso eso, dolorosas hasta hacían cuestionar un montón de cosas, pero yo creo que todo el cuestionamiento fue para bien este, y para intentar darle algo al movimiento que fuera eh, valioso, ¿no? Valioso para el futuro. Y creo que lo que yo me quedé de todo este aprendizaje es esto, ¿no? De, de la comunidad, muy la comunidad en el centro. Escuchar a las comunidades, no hacer nada sin las comunidades. Este es, un, este es un enfoque que no solo está dentro del movimiento Wikimedia, sino que es un enfoque casi innegociable en la mayoría eh, de las organizaciones sociales actualmente y no, y no sociales también. O sea, el escuchar a la comunidad, puedes que tarde muchísimo más tiempo, puede que te lleve muchísimo más tiempo, claro que sí. Pero yo creo que el recorrido merece la pena porque al final... Yo creo que lo que buscábamos y lo que queríamos también es que fuera un documento legítimo. Este, y si no incluís las miradas de las comunidades, eh, la legitimidad también es algo que se cae. Y hoy en día hacer cosas sin legitimidad es, no, solo es, no solo es difícil y complicado, sino eh, es inapropiado. O sea, yo no, no, no es algo que, que por lo que apostaría. Así que bueno, eso. Gracias, Ani. No, y algo que me quedé pensando de todo lo que viniste diciendo que también me... me, me, me, me. Me, me vino a la mente eh, de todo este proceso que venís relatando y que venís contando y de cómo se encontraron, es también generar esas redes que nos permiten no estar solos no y solas, que muchas veces parece que eh, lo que nos pasa a nosotros eh, no le pasa a nadie más en el mundo y que no sabemos cómo y sin embargo eh, quizás hay una persona en la otra punta del mundo que tiene el mismo problema, que ya lo pasó y que bueno, encontrarse en esos espacios, compartir ese conocimiento también nos hace ser más fuerte y generar que esa red cada vez se amplíe más eh, para sostenernos y no caernos, ¿no? Y un poco también de eso va el movimiento Wikimedia, ¿no? De, eh, de acompañarnos y acompañar, acompañar a todas las comunidades entre todas las personas que forman parte. Eh, y Así que gracias por, por, por todo este recorrido de la estrategia. Sabemos que no, hay... gracias a por invitarme. Me encantó. Una <risa> eh, les, les dejamos ahí un montón de links que fue, de cosas que fue mencionando Ani a lo largo de la presentación, de eh, las recomendaciones. Y te voy a hacer una última consulta, ya ahí. que estamos. Eh, quienes quieran digamos, seguir de cerca un poco qué es lo que está pasando con la estrategia eh, o leer más al respecto, yo compartí la página en Meta. Eh, sí. No sé si hay algún espacio más donde la gente pueda sumarse, hablar o, o digamos, Telegram. Bueno, eh, en, general, sí, en Telegram creo que hay un par de chats eh, donde, donde se, ahora no sé si están tan activos, pero eran chats de estrategia donde se pueden obviamente sumar. También hay un chat sobre los hubs donde también se pueden sumar. Eh, obviamente está todo el equipo de la fundación que si tiene algún tipo de, de consulta, eh, están seguramente felices de poder atender cada una de las consultas. Después estamos todos los miembros y personas que formamos parte de la, de la comunidad, que, que estamos embebidos en la estrategia, que la conocemos, que, que sabemos más o menos eh, mecanismos o estrategias para implementarla. Así que, obviamente, eh, a mí me pueden contactar cuando quieran. Y cuando digo a mí, sé que a toda la comunidad latinoamericana, este, desde los que hablamos español, también, Sé que Wikimovimiento Brasil eh, sabe mucho de estrategia, así que también toda la gente que hable portugués por ahí también puede contactarlos a ellos. O sea, creo que, que es un poco lo que dice Coti. Volviendo a esta idea de la red, eh, hay como muchos lugares donde, donde encontrar información. Si, quieres, si, si se buscan cosas más oficiales, por ejemplo, hay grants para la implementación de la estrategia que pueden pedir las comunidades. Bueno, ahí eh, sí les diría que vayan a Meta, a la página de la estrategia... Este, que, que van a encontrar como toda la información de, de cómo pedir esos grants y también información sobre el equipo, que de vuelta es un equipo súper eh, lindo, amable, así que estarán encantados de, de, de ayudarles. Buenísimo, muchas gracias, Ana, por... Ay, no, gracias esta. a ustedes. Me mando un beso grande. Nos vemos, muchas gracias a todos y todas, ¿Nos vemos? El, martes el martes que viene, el martes que viene, el martes <risa> que viene. Chao, chao.